a mi cabeza ya yeah. hola buenas noches días tardes hola hora que vean este video en esta ocasión estaré jugando fight night with frogies la noche número 3 en, es, en esta vez no solamente va a aparecer la rana el gato sino también un cocodrilo verde que igual que el gato le irrita la luz en sí la historia es un poco rara ya que el, el rey al parecer tiene las grabaciones de las antiguas, las antiguas grabaciones, que digo, de las cámaras. Pero se le olvidó su contraseña. Así que no sé qué pasará, pero si sí es que le gusta, porque vi que sí, gustó, que sí le gustaron los, el ante la anterior noche, el anterior video y la apoyaron con likes y también con visitas eso me, me ayuda mucho y bueno sin nada más que decir empiezo a ver, es la historia no no no no no no no no me yuque, me lloqué me lloqué me lloqué me lloqué me lloqué me sí, sí sí sí sí sí sí sí sí uy uy uy pero otra vez otra vez oh. que no se haya risteado... uy menos mal, no se risteó a ver miércoles miércoles, ahora sí, miércoles, cargando, ahí está, empecemos, listo, ¿Sí? y sí. listo ahora sí vamos a ver a ver vamos vamos ni bien no voy tengo que ya tengo que ahuyentarlos ya para acá no, no te pegues por favor no te pegues ahí estamos vamos Nadie es No, no, no Uy, ¿qué fue? ¿Qué fue? Uy, de lo que me salvé De lo que me salvé, el gato Uy, pero lo Uy, pero la Uy, uy, uy, Se me arregló, se me arregló Uy, me salvé Me salvé, creo Uy, que me salvó. Uy, que me salvó. Me salvé. No puedo creer que me haya salvado. Vamos rápido, vamos rápido. Vamos rápido, vamos rápido. Uy, pero la con. No, no, no, no. no hice rápido. Vamos. Oh. A ver. Okay. Okay. uy, uy, uy, ahí está la rana. Bien, está lejos, está lejos. Acá están, acá os agarré. No, no, no, no, a mí no van a hacer Ya, yeah. uy, la música, uy, la música, uy, pero la uy, pero salvaron esta vez, salvaron, se sí, salvaron, se sí, salvaron, se salvaron. Vamos rápido, vamos rápido. Creo que mejor lo voy a hacer así, con el dedo. ¡Uy! ¡Varrela! Uy, pero. Eh, se me va a estar Hasta que se me ríe todo, hasta que se me ríe todo. Ya. Ok. hasta que está en la mitad. Está en la mitad, está en la mitad. No me va a hacer otra vez. Vamos. No. Vamos, vamos. Ya, ya, está, ya se está, está. Poner aquí. Ya. Ah, cerca. Uy, uy, uy. Uy, pero la... No, no, no. No, no, no, se me fue, no, no, otra vez. Ya, mucho, mucho ya. ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué el sirviente? Se me enredaron, ok. Ok, cuando se escucha en gruñido es cuando está el cocodrilo. Pero cuando se escucha un poco más cerca, ahí creo que tengo que actuar. La rana, un poco complicado ya que tengo que evitar que venga. El gato, bueno, el gato normal, creo. Pero el problema es cuando se une cuando está prendido y después cuando está apagado. Y cuando se quiere prender, uy no. A ver vamos Vamos, esta, esta noche sé que se puede hacer. Sé que se puede, yo lo sé. Lo presento. Oh, no te pegues. No te pegues, por favor. Ya, gracias. Gracias. Ok, vamos a parar Vamos. Ya está. Hijo. Ya mucho. Sí, sí, sí. Mucho, mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho, mucho. Ya está. Acá hay uno. Mozo, uno, uno dos, tres, ya, yeah. okay, okay, no hay nada de acá, nadie, no, nadie, ey, ey, ey ey, espérense eh, nadie ok, nadie rana Ah, ese es el que se me rega. Ahí está. Aquí están. Ya. Ya está. Vamos. Nice. Nice. Es que se me pega. Ok, acá. Vamos, vete, vete, vete, vete. Vete. Ya. La música la música, la caja musical que pedo vi, que pedo que creo a ver me parecía haber visto algo bueno, imaginación mía Ya ahí está La última vez lo dejé la última vez te dejé. No, no, no, no, a mí no mira, vengas a hacer eso. Este movimiento. Ok. Vamos. Vamos. y listo. Regresa, regresa. La rana. Uy, pero.. Uy, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien Gracias, gracias. Gracias, rana. Gracias. Gracias, ranita. Ya se va. Que se vaya, que se vaya, ¡Y, que se vaya, que se vaya Mapa oh, Vámonos, vámonos, vámonos acá, directo Directo mejor, directo, vamos oh, oh, Una, dos, tres, cuatro, cinco No sé, vámonos, vámonos Uy, pero la con ¿Escucha más? No, no escucha cerca Ok, me sobre Uy, se me bugue. Uy, que me bugue. Ah, ah, con razón. A ver, vámonos. La rana. ¿Eres tú ahí? Eh? Ok. ¿Dónde está? Hijo. Món. ¿Está? ¿Sí? No, no, no. Me, me estoy descuidando demasiado, me estoy descuidando demasiado, la verdad. Vamos rápido, vamos rápido. Acá. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? La rana está acá. Ok, ok, ok. Vamos rápido, ya, vete, vete. Vámonos. ¿Sabes qué? Por, por si acaso, por si acaso. Que decían urgentemente, ni bien se escuchaba. Ojalá y... Uy, uy, el gato, menos mal. Uy, menos mal. Por acá veo está mal caja musical vamos a la uy me agarro sorpresa no jodas si sí, me voy a apagar la luz ah, me voy a apagar la luz a ver ay genial a ver uno imagina cuando... Uno tiene imaginación cuando no lo están atacando. Tú tienes que mirar. Ah, para mirar video. No, no, no. No, no más, gracias. Ah, su madre. A ver. A ver, a ver. Tenía. Ni bien se va el gato, apagaba la luz. Ni bien se va el gato. Esto es lo que se me olvidó. Vamos otra vez, vamos otra vez, Vamos Oh yeah, la última, la última, la tercera de la vencida, la tercera de la vencida Ya, apagate vámonos Listo, ahora sí Ya Vamos, no, no gracias, gracias, ya lo sé A ver Luego no, vamos acá Ahora, vámonos, caja musical, lo mismo que el otro video, una vueltita por todo, y después caja musical, el gato está acá, acá, vamos, vamos, vamos, vete, vete, vete, vete, uy, se me pegó, ok, eso es todo. No escucha nada Ya Vamos No escucha nada Ya No, no hay nada aquí, ¿no? esa ¿es de la rana? O ya está acá adentro A ver ¡Ah, la rana te quedé mirando afuera! ¡Ah, mira! Esto no lo sabía. O no me había percatado. Muy probablemente que no me había percatado. A ver, acá hay alguien. Me quedo todo si hay alguien. ¡No creo! Nada no, me... A ver. Vamos, vamos, vamos. Uy, uh, empezaron pens a hacer, nada no. Ya, yeah, vamos. <ríe> vamos. Va vamos vamo acá. No escucha nada. Ya. Yeah. La rana, ok, ok, ok, la rana. No, no, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, Ya, yeah. que se vaya el gato de ahí, que se vaya el gato de ahí Vamos acá, vamos Ya no esto, ya no esto, ya no esto, bien, bien Vamos, vamos Y la pago Vamos de aquí Oye, me estás jodiendo Vamos rápido Uy, uy, uy no. no se escucha Vamos por acá, no hay nadie a lo Mejor saco el mapa ya voy el... sacar el mapa para poder ver bien, a ver qué acá Venes aquí a ver, otro más. Ah, ahora sea. es aquí. Uy, pero la. Vamos. Vamos. Lleno. No, no hay. Vamos. Otra vez. Uy, acá se agarre. Uy, uy. Uy, rana, rana, a mí favor, a mi favor, a mi favor. Ponche, igual. Rana y les. mataron, me mataron. Ah, genial. Rana, ah, oh, tonal. No, no. Ahora sí, a vete. Ya está volvemos al ruedo, volvemos, estamos en el ruedo, ruedo ya. Yo sé, está fácil, está fácil, a veces está complicado porque se une, pero ya hace algunos movimientos de la rana. No son acá, eh. No, son para acá. Ahí está la rana, lo que significa que ella va a llegar pronto. Lo que me preocupa no es la rana en sí, sino es el gato, el cocodrilo. Esos son los que me preocupan. Ok. A ver, no es. Y nadie es. ¿Qué? Okay, es la rana. Y no aparece nadie. Ok. Ok, ok. Perfecto, perfecto. No no te pegues, no te pegues. Uy, uy, uy, por un momento. Claro, claro, por estas horas, por dejar la luz prendida, morir, pues. Ahora acá, acá Uy, uy, pero la. Uy, uy, uy. Vamos. No joda. Ya está. Ya estamos, vamos. Vete, vete, vete, por favor, vete, vete. Tengo que apagar una alarma. Ya. Casa la rana. Ok, no se escucha nada acá. Ya está. No se escucha acá, ¿eh? Pero me dice que se acerca, se aproxima. No jodas. Un momento, un momento, un momento. No te pones. Uh, uh, uh, vamos rápido. What, what I? I, uh, course, uh, ok. No te pegues, por favor. No te pegues. Uh, Uy. Uy, pero la concha. ¡No! ¿Está prendido? ¿Está prendido? ¡Ay, me salvé! ¡Ay, que me salvo! ¡Ay, que me salvo! ¡Ay, que me salvé! Uy, uy por un momento me dije, ya perdí, ya. Ya perdí. Uy, pero la concha. Tú... Concha tú. Ya Ya, nos vemos, está loco, me voy a la mierda Apagate, apagate, ya, ya está Cuenta que no hacen acá, normal Está lejos, está lejos, está lejos Acábate por favor, acábate, acábate acá, acá. Ahí está el gato Ya te vi, gato, ya te vi Ahí estás Uy, no sé cuánto daño habrá pues sí, debe haber muchos, ¿ah? ¿eh? Uy, pero a la coño... Ya me jodí, ¿no? Uy, no, no, no me jodí, no me jodí. No me jodí. Fuera. Ok. Ahora sí, me enfoco, me enfoco, me enfoco. Me enfoco lo que es la rana. La rana o el gato. Es, no, la rana está acá. Ok, la rana está acá, normal. El gato, vamos, vamos, está lejos, está lejos, no hay, no hay, no es, no ya no hay, ya, se acabó, se acabó, seis, Uy, pero sí a ver mucho daño, mucho daño. Ju el juguete perdido. Uy sí, claro, 34% de daño. Tengo que reducirlo. Bueno, cuenta que no sea 50%. Todo bien. A ver, Uy, se si me apaga el celular. ¿Qué, no, no hay inserción introductoria? No hay. ¿Oye malo que fue? Uy, un pasillo Este debe ser el pasillo del palacio ¿No hay escena? ¿Qué loco No, no, no, turtán No, no vámonos, vámonos, vámonos Acá lo deja para el siguiente video Ya, sí, gracias Y listo Se acabó acá esto este video de Five Night with Froggy Miércoles La noche número 3 Está un poco complicado Sí, porque se me cruzaba Tanto la rana como el gato Y el cocodrilo Ya sé cómo funciona ya. Eco, ya A ver, voy a repasar Poco a poco, la rana Primero va a estar En la zona de arriba Después va a ir bajando poco a poco Igual como el cocodrilo Va a estar en la zona de arriba, pero va a ir bajando poco a poco El gato, este es el que me preocupa más Porque el gato puede estar en varias zonas Que a veces yo ni siquiera me doy cuenta No sé si ustedes se dan cuenta, me pueden ayudar con eso Para así yo poder estar un poco más prevenido A ver encima. Esta esa última escena me sorprendió, ya que no hay una reunión con el rey o con Daniel. Así, ah, esa última escena me sorprendió, ya que, como no hay una. Hablando con alguien, no sé, un tip, no hay. Ya te, te salte directamente a la noche número. Número 4, que viene el jueves. O no sé qué he hecho, tal vez. Bueno. Hasta ahorita. Se está complicando poco a poco. Eso sí. Y... A ver, ya. Y bueno. Si es que quieren la próxima noche. Ya saben, de ser. De Dejar su me gusta. Suscribirse y comentar. Otros juegos, otro juego. Otro juego que quieren que esté por acá el canal. Yo lo traeré. Bueno. Hasta ahorita. Hasta ahorita recibo mucho apoyo, la verdad Porque No Nunca pensé que el, el último video que El anterior video que yo Nunca pensé que sería algo Algo grande Porque yo nomás llegaba hasta 200 visitas Pero el último llegó, superó mis expectativas Llegó a 600 Y 600 y, y siguiendo su Y sigue subiendo Así que gracias por ese apoyo. Bueno, y para acabar, sin nada más que decir, y espero que les haya gustado, soy RGP y me voy. Adiós. <tose>